Hola a todos, bienvenidos al segundo módulo del curso de Nivelación de Biología. Este módulo va a estar organizado en tres partes. En esta, en esta primera parte veremos el concepto de biología como ciencia y cuáles son las características de los seres vivos. En una segunda parte estudiaremos la célula, sus características y estructuras y en la última clase, la clasificación de los seres vivos. Ahora bien, comencemos definiendo qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, sus características y comportamientos. El organismo es la unidad central del estudio en la biología. Pero para entender a los organismos, los biólogos deben estudiar la vida en todos sus niveles de organización. Cada nivel de organización tiene propiedades denominadas propiedades emergentes. Esto es, propiedades que no se hagan en niveles inferiores. Por ejemplo, las células y los organismos multicelulares tienen características y llevan adelante procesos que no se encuentran en los niveles inferiores, como pueden ser las moléculas o en los átomos. En esta imagen podemos ver cuál es la organización biológica para los seres vivos. Estos niveles de organización están organizados justamente desde lo más simple, que parte desde el, desde el átomo, a lo más complejo que sería el ser vivo el individuo. Los átomos son la menor porción de materia y estos átomos pueden agruparse con átomos iguales o diferentes para así formar moléculas. Luego estas moléculas se reúnen y pueden formar una célula, la cual es considerada la unidad estructural y funcional presente en todos los seres vivos. Cuando las células se agrupan con otras células iguales y cumplen una misma función, forman lo que denominamos tejidos. Luego los tejidos agrupados pueden recubrir órganos y varios órganos forman, uno, forman lo que conocemos como un sistema de órganos. Como por ejemplo el sistema circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso, etc. Y finalmente llegamos al sistema más complejo, al, perdón, al nivel más complejo de organización, que es el ser vivo, el cual está formado por este sistema de órganos que nombramos recién. Ahora bien, si la vida es el objeto de estudio de la biología, ahora definamos qué es la vida. Bien, desde la perspectiva biológica, la vida es el resultado de antiguos eventos por los cuales la materia sin vida, átomos y moléculas, se organizaron para dar lugar a las primeras células. La vida constituye la manera de captar y utilizar la materia y la energía del medio. Es también una manera de percibir y responder al medio ambiente. La vida tiene relación con la capacidad de reproducción y la vida evoluciona, lo que significa que los rasgos que caracterizan a los individuos de una población pueden cambiar de una generación a la siguiente. Todos los seres vivos, por lo tanto, funcionan como sistemas abiertos, que almacenan y procesan información, realizan procesos metabólicos, son homeostáticos, están formados por una o más células y tienen la capacidad de reproducirse entre otras características. Entonces ahora es momento que nosotros definamos cuáles son estas características. Siguiendo la definición de Curtis, son siete las características que tienen los seres vivos que lo diferencian de los seres inanimados. A continuación vamos a ver cada una de ellas. La primera característica es que la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos es la célula. Todos los seres vivos, entonces, están formados por células, no importa cuán complejo sea el ser que siempre estará formado por una célula o varios o millones de células. Por otra parte, los seres vivos evolucionan, es decir, comparten una historia evolutiva adaptándose al medio. Para que los seres vivos llegaran a la etapa actual de su evolución, tuvieron que sufrir una serie de transformaciones a través de los millones de años adecuándose a las condiciones cambiantes de su medio, esa capacidad de, de adecuación es lo que llamamos adaptación. Los organismos que poseían rasgos que los convertían en mejor adaptados son los que sobrevivieron y tuvieron mayor posibilidad de reproducirse y transmitir esa característica a su descendencia. La evolución es un proceso universal, consiste en un cambio gradual, como se ve en, esta fo en estas fotografías, es un cambio gradual que requieren mucho tiempo y por lo tanto no somos capaces de percibirlo. Los seres vivos son sistemas abiertos. Dentro de un organismo la materia y la energía se transforma. Una parte de la materia se utiliza para construir los componentes de la célula y obtener la energía que estos contienen. Y por otra parte, esta energía se almacena. Luego también hay una tercera parte que puede ser eliminada al exterior, como por ejemplo en forma de calor. La obtención de la materia y la energía que utilizan los organismos para su funcionamiento permite una diferenciación en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Metabolismo. Bueno, los organismos vivos realizan metabolismo. metabolismo. Entendiendo que el metabolismo son reacciones químicas y de transformación de energía en el cual se involucra tanto la síntesis como la degradación de moléculas. Hay dos tipos de metabolismo. El catabolismo que incluye reacciones degradativas donde las sustancias complejas son degradadas en sustancias más simples y ocurre que hay liberación de energía en forma de ATP. Lo contrario sucede con el anabolismo. El anabolismo es la síntesis de sustancias más complejas, o sea, que acá se sintetizan las sustancias utilizando la energía, captada, la energía mmm, producida por el catabolismo o energía del medio, del medio ambiente. Esto nos indica entonces que ambos procesos están relacionados. Son homeostáticos. ¿Y ser homeostático qué significa? Bueno, los seres vivos tienen la capacidad de mantener su medio interno estable dentro de ciertos límites, y esto le permite tener una composición química muy diferente al ambiente que nos rodea. Es así como esta característica le da la posibilidad a los seres vivos de autoconservación y autorregulación. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema endócrino que nos permite regular la glucosa en sangre. La regulación de la presión arterial también está relacionada íntimamente con el sistema nervioso y en combinación con el sistema endocrino. Una, una sexta característica es la irritabilidad o la respuesta a los estímulos. Los organismos vivos son capaces de captar estímulos físicos o químicos como la luz, olores, colores, provenientes del medio ambiente y responder a él. En esta imagen, por ejemplo, está representado lo que nos sucede a nosotros en las pupilas con respecto a la, al estímulo de la luz. ¿sí? Nuestras pupilas se dilatan cuando disminuye la intensidad lumínica. Otro ejemplo podría ser el de una abeja, que es atraída por el color de las flores o un ciervo que corre al escuchar un sonido extraño. Todos los organismos, incluso los unicelulares, pueden responder a los estímulos del medio ambiente. Y bien, como última característica, en general, todos los seres vivos atraviesan por un ciclo vital, en el cual crecen, se desarrollan y mueren. Con crecimiento nos referimos al aumento del tamaño, alcanzar los límites característicos de la especie gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos por los, por los alimentos. Bueno, acá termina esta primera clase del módulo 2. Los espero en la próxima clase para estudiar las células.